Senadora Sanz, preguntas para el señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta de don Ferran Martínez. Tiene la palabra su señoría. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿qué fecha tiene prevista el Gobierno para presentar su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica? Muchas gracias, senador Martínez. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor Martínez, el Gobierno está trabajando para que la reforma del sistema de financiación autonómica se apruebe lo antes posible. Queremos un sistema más sencillo que distribuya los beneficios de la recuperación económica y garantice la financiación suficiente para que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios fundamentales del Estado de bienestar, con independencia del lugar donde residen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senador Martínez. Señor Montoro, llevamos esperando que el Gobierno ponga una propuesta encima de la mesa, no de ahora, ni de hace un mes, ni de hace un año. Llevamos cuatro años esperando, desde el 2014. Llevamos cuatro años esperando y usted sabe, también como yo, que ha sido una tremenda irresponsabilidad mantener durante tanto tiempo un sistema que es desigual e injusto. La semana pasada supimos que usted y el señor Rajoy tuvieron una comida con los varones autonómicos del Partido Popular en su sede de la calle Génova, aquí en Madrid, para tratar justamente esta, esta cuestión. Y, en nuestra opinión, está totalmente fuera de lugar que ustedes traten una cuestión tan importante para el conjunto de España como si fuera un asunto interno de su partido en vez de venir a tratarla aquí, al Parlamento. De nuevo, señor Montoro, ustedes confunden el Gobierno de las instituciones de todos y de todas con los manejos internos de su partido de un modo que es absolutamente inaceptable. A la salida de esa comida eh, el señor Núñez Feijó, que es presidente de Galicia, pero parece ser que también es portavoz del Ministerio de Hacienda, pues el señor Núñez Feijó anunció que no habrá quitas a la deuda que han tenido que asumir diferentes comunidades autónomas como consecuencia de la infrafinanciación. Y en concreto el señor Feijó dijo que hacer eso sería inmoral. Pues bien, yo entiendo el enfado que tuvo. Mucha gente que tuvieron muchos ciudadanos y ciudadanas por esas declaraciones porque entiendo que se preguntaran cómo se atreve. Cómo se atreve alguien como el señor Feijóo a dar lecciones de moral, un dirigente de un partido político que está cubierto hasta aquí de corrupción, un dirigente político al que todo el mundo recuerda por estar fotografiado en el yate de un narcotraficante. Señor Montoro, como usted sabe, yo soy valenciano y la comunidad valenciana es la segunda autonomía más endeudada de España. Pero es que más de la mitad de esa deuda, que llega a los 20, que son más de 50.000 millones, se debe directamente a la infrafinanciación. Por tanto, no es de recibo que ni el señor Feijóo, ni usted ni nadie señale con el dedo a las comunidades autónomas como incumplidoras cuando es precisamente usted y su Gobierno quien ha incumplido sus promesas y sus compromisos con ellas. Su partido, señor Montoro, su partido arruinó la Comunidad Valenciana. La arruinó. Por cierto, quiero recordarles que a día de hoy siguen ocupando su escaño algunos senadores valencianos del Partido Popular que han sido señalados por corrupción en el juicio del caso Gürtel que se está llevando a cabo estas semanas. Pues como les decía, vaya terminando, señoría. Sí, señor presidente, acabo enseguida. Pues como les decía, el Partido Popular arruinó la Comunidad Valenciana, pero es que a día de hoy, a pesar de que les hemos desplazado del, del Gobierno de la Generalitat, ustedes siguen desde fuera ahogando a nuestras instituciones con una combinación de los mecanismos de austeridad y el sostenimiento de un sistema de financiación autonómica que es injusto con, con nosotros. Pero esto no es algo que ocurra. Termine, señoría. Esto no es algo que nos ocurra solamente a los, valencianos, a los valencianos, y a las valencianas, sino que afecta a la mayoría de comunidades autónomas, afecta a la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de este país, porque afecta a nuestras escuelas, afecta a nuestros hospitales, afecta a la atención a las personas dependientes o al cuidado de nuestros mayores. Y esto sí que tiene es que terminar ya, esto. senador Martínez. Ha sobrepasado más de un minuto su tiempo. Lo siento. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Si el senador Martínez, que tiene tanta cobertura dialéctica e intelectual como ha mostrado, ¿no? sobre todo por la novedad de los argumentos que nos ha ofrecido esta tarde, eh, hubiera estado ejerciendo su responsabilidad política, tendría la información de que este ministro ha comparecido en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados. ¿Recuerda usted esa comparecencia antes de que cualquier encuentro en la sede del Partido Popular? ¿La recuerda o no la recuerda? No la recuerda. Es que no se dedican nada más. que Es que ustedes lo único que hacen es venir con eslóganes y hay que leer, leer las comparecencias para ver efectivamente los argumentos que se están exhibiendo en esas comparecencias. Esa comparecencia tuvo lugar a petición propia y, y también eh, por parte del Grupo Socialista y por eso se produjo esa comparecencia. Y eso, en esa comparecencia expliqué dos cosas. Primero, que no hay ningún retraso legal. Es que, es que hay que leerse la ley, la LOFCA vigente. ¿Sabe usted quién aprobó la LOFCA? Pues algunos que estaban por aquí, ¿eh? todavía siguen aquí. Sentados, precisamente, en otros escaños que son diferentes de lo que usted señalaba. Lo dice claramente. No hay. Eh, no hay no, no. Esa ley no caduca, sigue vigente. Y, en segundo lugar, eh, yo expliqué cuál era el proyecto del Gobierno, que es este que he vuelto a reiterar en mi introducción, eh, al que añadí el, el término reestructuración de la deuda, de la deuda que han contraído comunidades autónomas con el Estado. Y, por tanto, eso es lo que ofrecí en esa comparecencia. No hablé nunca de quitas. No hablé nunca de quitas. Y, por tanto, pues, si no habla uno, uno es propietario de los compromisos que adquiere verbales, por supuesto. Pero hablé de la reestructuración de deuda. Hablé de las posibilidades de alargar los vencimientos del principal de esa deuda. Hablé de incluso de las posibilidades de cambiar los tipos de interés que generan esas deudas de comunidades autónomas con el Estado. Y, por tanto, eso es lo que ahora es importante, establecer eh, un diálogo, un compromiso político. ¿Dónde está su partido, su formación política en estos extremos? Porque, aparte de quejarse, no les oigo ninguna propuesta, señor Martínez, ninguna. Ustedes siempre van con las mismas arengas por la vida, igual le da eh, una cosa que otra. Pero piense solo un segundo. Seguramente usted tiene ese escaño porque ha habido una crisis económica en España. Y cuando esa crisis acabe, realmente, seguramente usted no va a estar sentado ni en el Senado ni en el Congreso de España. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Pregunto